Argentina tiene que ser un país industrial, moderno, acorde, pero, digo, no podemos definir... Tener industria es una decisión política, no es una decisión de estructura de costos. ¿De dónde van a salir los ahorros, los excedentes, sí, para transformar nuestra estructura productiva? Cada empleo industrial genera dos empleos y medio adicionales al resto de las actividades. Es paradójico que todos suframos la peluria de una recesión y todo, mientras... Nosotros, como individuos, tenemos 150 mil millones de dólares guardados en billetes y tenemos que ir a pedirle al fondo. El ciclo recurrente de fases de expansión y contracción, eh, esencialmente asociados con eh, vaivenes de la restricción externa. Eso es un, una, una cosa argentina típica. Yo creo que Argentina, para empezar, es un país. Aunque que le cuesta venderle cosas al mundo y eso se ha hablado mucho. En Argentina ofrecía magníficas oportunidades porque era un campo con, con 40.000 este, animales, ganados y, y no sé qué población este, podía resolver los problemas de la corona. Este, Vicente Fidel López dice que eso no servía para absolutamente para nada si no se manufacturaban las materias primas. Un poco más del 50% de los productos frescos que se consumen están producidos por pequeños y, diríamos, medianos, pero serían muy ambiciosos, calificados. Sí. El, el déficit del sector público era una gran agencia de desempleo donde este, se generaban empresas este, para contratar gente.